Yo leí en la biblioteca. Yo aprendí español. Mi amigo decidió estudiar en la biblioteca. Él escribió en el cuaderno. Nosotros no comimos y no bebimos en la biblioteca. Tú no debiste correr en la biblioteca. ¿Y tú? ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Escribiste? ¿Leíste? ¿Aprendiste? Yo debí ir a clase. Es muy tarde. Compara y contrasta. Ella bebe café por la mañana. Ella bebió café anoche. Ella estudia por la tarde. Él escribió en la clase ayer. Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo bebí café. En una oración con dos verbos seguidos, solamente el primer verbo se conjuga. Yo decidí beber café. La forma negativa del pretérito simple se forma agregando no antes del verbo conjugado. Yo no bebí café. Una manera de formar una pregunta